me gustaría que algunos compartieran su propósito sobre el arte del perdón ¿no? o ya están llorando <risa> a ver, ¿quién quiere unas cuantas palabras así? pues mi propósito es ¿no? ¿no, ¿No pensaron o se relajaron tanto? <risa> a ver, a ver de aquí mi propósito es experimentado, perdón, cómo contribuir y llevar para otros, muy bien. A ver, qué más? Sanando, sanar las heridas que uno tiene. Sanar las heridas que uno tiene. Uh -huh. Del pasado. ¿no? Del pasado. Sí. Pero como, si queremos sanar es porque ahí están, ¿no? Uh -huh. A ver, qué más? ¿Quién más? Ah, ¿Sí? más paz interior. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Sí? Sentir mi propio perdón. Perdonarme. Perdonarse a sí misma. Estamos bien enfocados. Entonces, ¿realmente qué es el perdón? ¿Qué es el perdón? O sea, hablamos de perdón, eh, te perdono, perdóname, me perdono, pero... ¿Qué significa realmente eso, verdad? Es una actitud que nace, pero es una actitud que nace del interior, donde podemos ver con claridad, donde tenemos un corazón limpio para poder sentir realmente que todo aquello que era una carga del pasado, todas esas heridas que hemos llevado por tanto tiempo, tomamos la decisión de perdonar. Entonces, el perdón realmente es liberarnos de cargas, soltarlas. ¿Parece tan fácil soltar? ¿Ah? ¿Sí o no? Facilito. Pero no. no, no. es tan fácil. ¿Por qué no es tan fácil? Entonces, esa actitud que nace del corazón limpio, de un intelecto claro donde verdaderamente yo voy a poder ver el panorama completo y voy a sentir realmente el perdón en mí mismo. Maravilloso. Maravilloso. Entonces, ¿cuáles son los factores realmente que impiden, que obstaculizan que uno perdone? Ahora es un taller, es interactivo, ¿verdad? ¿Qué factores no me permiten? ¿Cuáles son las razones por qué yo no perdono? Enojo. Uh -huh. sí, resentimiento. resentimiento. No poder olvidar. No poder olvidar. Sí. No perdono, pero no, no olvidar. Perdono, pero no olvido. Entonces no estoy perdonando. Estoy perdonando. Qué es. A ver, a ver, ¿quién más dijo por ahí? El temor. El temor. Miedo. <coughs> Vimos una, en una sociedad miedosa es un miedo inculcado por experiencia entonces hay un temor muy grande ¿no? y una de las reacciones que es muy nefasta es querer venganza yo no perdono y me voy a vengar quiero contarles una historia de mi propia familia o sea yo tenía 17 años y asesinaron a mi padre vilmente 18 impactos de bala porque lo querían secuestrar en Guatemala un empresario de éxito entonces eh, pues quedó una viuda mi mamá con cuatro hijos de 14 16, 17, 19 años entonces de un momento le dijeron señora ¿quiere usted venganza? o sea, ¿quiere que investiguemos realmente quién mató a su esposo? dijo, no dudó dijo, eso no lo va a regresar a la vida. No necesito venganza. Qué dignidad, ¿no? Qué, qué valentía. Entonces se requiere mucha valentía para tomar decisiones, porque la venganza siempre va a tener una consecuencia que tipo... ¿Para quién? ¿Para aquel con quien me quiero vengar? ¿Para quién es la reacción negativa? uno mismo entonces, el vengarse no o sea, mi marido me dejó por otra, que es tan común y corriente, o tal vez mi mujer me dejó por otro y un día también se da, ¿verdad? es común o oh, aquí en Costa Rica no sucede eso ¿Ah? entonces me voy a vengar de esa mujer, me voy a vengar de ese hombre dónde está mi mente dónde está mi sentimiento desde el momento que digo me voy a vengar ahí es donde viene el resentimiento 101 dos no es contar ovejas pero estoy resintiendo en el curso de mi vida aquello que tanto me hirió quiero vengarme Quiero hacerle la vida imposible a ese hombre o a esa mujer. O a los dos. Y hay otra historia, solo historias. el negocio, la empresa, de, de familia, la empresa, había un gran ejecutivo, muy destacado y todo, pero empezó a decaer en su salud, ¿verdad? Se volvió diabético. Entonces, él... A nivel de familia, pues, era un padre queridísimo por su, sus hijas, sus tres hijos, y también su esposa pues, lo admiraba mucho y aportaba, le bien y aportaba en la casa. Los días sábados era eh, desayuno en la cama para la mujer, le hacía su desayuno, llevaba, pero todos los días él supuestamente se quedaba trabajando hasta las 8 de la noche en el negocio. Él se iba a las cinco o seis. ¿A dónde se iba? Con la otra. Con la otra tuvo hijos. Entonces, simultáneamente compartió mujeres, ¿no? Con la verdadera mujer no podía tener relaciones porque era diabético. ¿no? Pero por el otro lado pudo tener hijos. Sin embargo, ¿qué sucedió bueno, en un momento dado? Bueno, las hijas en algún momento lo vieron dudaron, eh, pero no tenían fe ciega en ese hombre y luego viene y un día le encuentra como eh, tantos heladitos en una heladería y encontraba eh, facturas de perfumitos y cosas así entonces la señora lo enfrentó y le dijo bueno, mijito ¿qué significa esto? digo, sí, es cierto tengo otra mujer agarra tu maleta y te vas bueno la hija, que lo amaba tanto, se quedó encerrada meses. ¿verdad? No se ve a veces la consecuencia del daño que hacemos con ciertas acciones. Entonces, esa hija es que no podía entender ni aceptar. Por otro lado, mujer se liberó. ¿Saben por qué? Porque a la otra le tocó vivir toda su enfermedad. Todos sus males, todos sus pesares, o sea, ella tuvo que ser la compasiva y la que fue víctima de alguna manera de lo que sucedió con él hasta que se quedó ciego y no podía caminar, ya dejó de existir, se murió con las diálisis, todo esto. Entonces, ¿a dónde nos lleva sentir o resentir? ¿A dónde nos lleva a querer vengarnos? y no perdonar ¿a quién le hacemos daño? digan ustedes uno mismo es de adentro hacia afuera muchas veces los demás nada que ver, como dicen son actores hacen su acto se liberan no están pensando en absolutamente nada y uno es el que alimenta Ustedes sí, si esas heridas tenemos una herida sangrante, le echamos sal con paste, aquí hay paste de vi vivo en el mercado verde. Paste, lufa, ¿cómo le llama? ¿Sí? Y entonces estamos dándole, dándole, entonces la herida nunca va a sanar. ¿Quién nutre y alimenta esas heridas? Uno mismo. ¿A través de qué? atrás de mi forma de pensar ¿por qué? porque creo que tengo la razón estoy convencida que estoy en lo correcto ¿Ya? entonces ahí se posiciona algo que se llama ego me posiciono y ese pensamiento repetitivo se va a guardar se va a grabar en mi memoria y entonces va a ser parte de mi subconsciente y de mis sentimientos de donde resentimos entonces el daño es para uno mismo es para uno mismo el culparse uno por no haber hecho o haber hecho cosas indebidas entonces no me perdono yo soy culpable y es una cultura que a nivel religioso lo han inculcado muy bien pero que me aculpa me aculpa me ha grandísimo entonces, crecemos con creencias con cimientos de cosas que tal vez ni entendemos pero que las hacemos parte de nuestra forma de pensar y sentir, entonces vean cómo el pasado, no es pasado, es un presente en la vida de aquel que no perdona, definitivamente es así, o el querer castigar a los demás, también es una cultura. Castigamos y condicionamos, ¿no? Te perdono, si sí, tal cosa. Entonces tienes que hacer o pasar por tal castigo para realmente que yo te perdone. Con los niños se acostumbra mucho, ¿no? Te aplico una ley y luego te voy a perdonar para que no lo repitas. ¿No? En Guatemala existe esto de la ley como dicen, por la ley en sus manos, ¿Cómo, ¿cómo le llaman cuando la gente toma la ley en sus propias manos? Entonces aplican castigos mayas a la gente. Entonces Hacen que la persona se sienta culpable. Y pasa el castigo, pero hay naturalezas que siguen siendo iguales, o tal vez peores como que el fuego se incrementa y reafirman más su estado interno. Entonces, ¿cómo resolver esto? ¿Cómo realmente poder nosotros hacer un cambio? ¿Cómo podemos lograr eso? ¿Qué otro tipo de consecuencias tiene el no perdonar? Perdonado, es decir, es mentira. El recuerdo hace que no se perdone, pero tenemos que aprender el arte porque ese es el arte del perdón, el arte de ponerle un punto, no un punto y coma, no un punto de admiración, no un signo de admiración, no un signo de interrogación. No punto suspensión, porque se nos va la mano y hacemos colochitos, palitos, puntitos, sino un punto I. Aparte, no, final. Un punto y final. Aquello que ha sido un recuerdo del pasado. ¿Cómo voy a vivir el ahora? ¿Cómo voy a vivir el presente? si no he perdonado porque no he olvidado y miren lo curioso es que se nos olvida lo esencial y recordamos lo no esencial <risa> nuestra mente es tan curiosa que estamos recordando el desperdicio lo inútil y no recordamos lo útil lo necesario ¿Ah? entonces no vivimos el presente el aquí y ahora es un deterioro total. ¿Y esto va a repercutir en dónde? En salud. ¿Cómo? En la salud. la salud, definitivamente. En la salud. Mi mamá murió de cáncer. Tuvo ese impacto. No tuvo resentimiento, en lo que quiso venganza pero ella se guardaba todo, acumulaba todo, no expresaba su sentir, y era muy noble, muy noble en su personalidad, o sea, una naturaleza tan especial, pero murió de cáncer, acumuló, acumuló, ¿Sí? han hecho investigaciones donde muchas veces el cáncer es producto de, expresar pero hay que saber expresar <risa> sin enojo sin ira, sin ego sin peor. todos esos vicios que están a la flor de piel de cada uno de nosotros entonces las enfermedades no son casualidad y eso es algo que es un término común y corriente que casualidad que sucede esto no existe la casualidad todo es, ¿qué? Causal. Porque estamos regidos por una ley que se llama causa efecto. Lo que siembras, cosechas. ¿Mm? Entonces, al estar regidos por esa ley, tenemos que ser más observadores. Ahí es donde realmente la meditación da todo el soporte para uno alcanzar el estado de tener ese arte de perdonar usar nuestra capacidad mental para dirigir a nuestro ser para conducir nuestros pensamientos para redireccionar nuestros sentimientos ¿Mm? ya no tenemos ni la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo lo correcto y lo incorrecto. ¿Por qué? Porque el ego dice no. El ego es el causal de todos los males. Y todo lo tenemos en una u otra forma. Aunque pudiéramos pensar que no, pero es como empezar a conocerme yo. ¿Cuál es mi relación conmigo mismo? ¿Cuál es mi relación con los demás? ¿Sí? Si tengo una condición donde yo siento que no me siento cómoda, me molesta, definitivamente hay algo en mí mismo, en relación a qué, ¿O que no me siento bien, me molesta, me distrae, me concentrarme todo nace de adentro hacia el mundo. qué otras causas produce el no perdón a ver no cuenten la experiencia pero personalmente ¿verdad? cada uno va a pensar en este momento qué es lo que siento que debo de perdonar o a quién o qué de ese pasado, pongámoslo como un pasado, algo que sigue ahí, pero son cosas pasadas, entonces reflexionemos cada uno, habrá algo en mí, y por eso estamos aquí, que hace que yo no pueda perdonar, Sienten lo cada quien en su interior, observen lo que están sintiendo, pensando, pueden crear en su mente esa imagen de aquello que consideran que quisieran, pero no tienen el poder para perdonar. Reflexionemos en ello. Si quieren lo anotan. Emerjamos esas imágenes o esa imagen. Y veamos el sentimiento que me provoca el no perdón. ¿Cuáles han sido mis reacciones para no hacerlo? Mis razones, condiciones. Les doy mucho tiempo porque no saben ir a otro espacio. ¿Ah? A ver, ¿quién quiere compartir algo de eso? ¿Pudieron verlo? ¿Lo tienen claro? ¿O prefieren no pensar? ¿Ah? ¿Alguien? No necesitan dar ejemplos, pero por lo menos, ¿qué tipo de sentimiento hace que no perdonen? ¿Estamos presentes? ¿Cómo? ¿Cómo? Ira, uh -huh. frustración, frustración. Impotencia. impotencia, dolor, resentimiento, resentimiento. resentimiento. ansiedad, ansiedad. Uh -huh. orgullo, orgullo. Uh -huh. sufrimiento. sufrimiento. Vean todos esos agregados. Y eso está ahí, latente. Está en el subconsciente. Y es un detonador en cualquier momento. A veces no tiene relación con alguien que está enfrente, pero que <ríe> el gatillo dispara, ¿no? El dolor. ¿Qué es dolor? ¿Cómo podemos definir el dolor? Entendemos el dolor, pero podemos definirlo. ¿Ah? Eso duele. ¿Por qué duele? ¿Ah? Una muy científica. Un conjunto de estímulos desagradables para el alma y para el cuerpo. ¿Y causan dolor. Muy científico. Muy científico. <risa> sí, sí, claro, está bien, correcto Ah, se documentó antes de venir entonces lo voy a pasar aquí al frente a ver, ¿quién más? ¿qué es dolor? ¿será que me duele el pie cuando el pie tiene un problema? ¿será el pie que me duele? cuando tenemos problemas digestivos y nos duele la panza, dicen aquí. ¿sí? Nos duele el estómago. ¿Qué provoca eso? ¿Quién está sintiendo el dolor? El, el, el, el, el ser. El este es un vehículo. Un coche, dicen. ¿Coche? Sí. Claro. No, carro bueno es que tengo que encontrar la terminología por pues lo chequeo con un lado vehículo. vehículo un instrumento pobrecito un cuerpito he de pedirle perdón a este instrumento bello potente, poderoso de cómo lo he tratado yo hay una señora, ¿es señora o señor Luis Hey. No, no importa que murió, pero hay agendas, hay libros donde él le habla a su hígado, le habla a su estómago, le habla a sus ojos, o sea, en una forma de gratitud. Entonces, muchas veces el perdón podríamos decir como que es un sentimiento donde uno tiene que agacharse, y por eso no perdonamos, porque el ego dice, no, ¿cómo no? ¿Por qué voy a perdonar yo? ¿Sí? Requiere de humildad. No es agacharse, es inclinarse. Sentir gratitud. Entonces, uno tiene que ir hacia lo positivo, hacia lo elevado, hacia lo valioso. Enfocarse ahí, y no enfocarse en lo negativo y lo destructivo. Darle gracias a este cuerpo porque está íntegro. No sé si estará aquí la señora, pero ella venía aquí caminando, ahora en una así de ruedas, pero hicieron una rampita para que ella pueda entrar en su silla. Entonces, el valor del cuerpo es ¿sí? importante. Y no es que seamos conscientes del cuerpo físico, pero tenemos conciencia de que este vehículo, este instrumento, me sirve para expresar mis pensamientos, mis sentimientos. Expresarlo a través de palabras, a través de facciones, a través de actitudes. Entonces es uno mismo que tiene que hacerse consciente. De esa necesidad de cambio, de transformación. dígame ¿cuántos de ustedes han querido que el otro cambie o la otra cambie? ¿Ah? ¿Cuántos? No. no hay perdón porque es que no cambio Y cuando él o ella cambie, yo voy a cambiar. ¿Ah? ¿Sí? ¿Tenemos esa actitud? Posicionado, así como no. ¿Eh? ven que tenemos una falsa identidad que se llama ego está muy posicionada en nosotros aquí tiene el comando de este vehículo de esas expresiones de esta forma de interactuar con los demás ¿Eh? ¿quién tiene que cambiar? en Brahma Kumari tenemos un lema ¿cuál es? Claudia? <risa> si yo cambio el mundo cambia nunca, nunca tengamos expectativas de nada y de nadie las expectativas es un enorme obstáculo en nuestra vida en nuestro sendero espiritual entonces yo fui casada y quise que él cambiara. Alcohólico, loco. Toda la. Muy alegre como persona. al final del tiempo, después de nueve años, me dice una prima: de, digo, ¿Cómo ha cambiado? Y no, la que ha cambiado sos tú, él sí, dice, siendo el mismo loco. <risa> influencias. Influencias. Claro. Yo quise, yo di mi vida para que él cambiara. Me entregué, hice lo mejor para él. Respuesta. Seis veces se ha casado en su vida. Y la mamá de sus hijos, cuatro. Y yo crié a sus tres hijos, lindísimos. Fue el regalo, del matrimonio. Chiquitos. Entonces, uno quiere que los hijos cambien. ¿Puede un hacer que cambie? Bueno, cambiar de marido tal vez es más fácil que cambie el marido. ¿Eh? Cambiar a la mujer tal vez es más fácil que cambie la mujer. Por eso la gente ahora se divorcia y los jóvenes ya no se casan. Habrá aquí alguna parejita de las que tienen esa millennials o no sé cómo le llaman. ¿Sí? ¿Por qué ya no se casan? Porque no tienen los ejemplos de que el matrimonio es algo bueno. han vivido de todo entonces son más cautelosos ¿Ah? mantienen su independencia en un momento todo deciden casarse ¿no? pero ya con más atinados ¿verdad? más seguros bueno, son sistemas sociales también que sea bueno o malo, nada es ni bueno ni malo, porque no tenemos derecho a juzgar entonces, igual, no perdonamos porque juzgamos. Otra vez el lema, Juzgamos. Juzgamos a las personas. En base a nuestros propios criterios. No por lo que sean ellos. ¿no? Entonces, uno es el que se afecta. Cada quien es un individuo. Una persona. Con sus tendencias con sus especialidades, con sus debilidades también, porque hoy en día no hay perfección. Entonces, cuando uno viene al mundo, ¿creen ustedes que uno hereda de sus padres su personalidad? El alma ya trae sus tendencias, ya trae su personalidad. El que tiene varios hijos, a ver quién tiene más de cuatro por aquí nadie ah, En Guatemala se pasan de otro. ¿Ah? ¿Tres? Ahí otro. Dos. Díganme si alguno de ellos es igual a ustedes. Por más que han querido ser el ejemplo. ¿Ah? O uno de hijo. El alma trae a sus tendencias. Trae su personalidad. El cuerpo hereda la genética de los papás. Eso sí. Igualito a no sé quién, igualito. Se parecen. Y a veces no se parecen. ¿No? Entonces, cuando uno ya trae esa información ¿verdad? por sus experiencias pasadas, entonces uno ha acumulado experiencias. Tal vez no todos crean en que uno vuelve a nacer. Pero es un hecho, que no venimos así de la nada. Y al alma le gusta experimentar, entonces adoptamos un cuerpo para experimentar. Adoptamos una familia, la que nos toque vivir con ella para transformarnos, para purificarnos. Sé que en muchos casos hay personas que han tenido padres muy buenos, padres abusadores, diferentes tipos de situaciones muy duras o algunos que bueno en Guatemala recientemente un camión regalaron dos bebecitos uno como de cuatro o seis meses y otro de cuatro años hay un picón para que alguien se lo lleve ¿No? común allá ya no los puedo creer que alguien los cree entonces qué sucede con esos niños? ¿Quién los acoge? ¿Quién los recoge? ¿Qué tipo de experiencias tiene? Entonces, ahí es donde entra esta ley de causa y efecto, Nada es casualidad. Y aceptar eso no es fácil, porque dicen que uno tiene los padres que se merecen. Pero si logramos transformar algo, algo con ellos, ahí es lo que merecíamos Para salir, para ser dignos, para poder ser uno mismo. ¿Sí? Finalmente es uno mismo el que sale adelante. ¿no? Que le dan empujones por aquí y por allá, pues qué bueno. Pero es ese coraje, esa valentía, esa fuerza interna la que hace que alguien pueda salir adelante. ¿Sí? Entonces, para perdonar, uno tiene que hacerse consciente. ¿Consciente de qué? ¿De qué? ¿De qué tenemos que hacernos conscientes? ¿No? Eso es uno, claro. ¿Conscientes de...? Reconocer ya es un paso, el alcohólico del paso, ya los 12 pasos ya logra algo. Tenemos algo que sanar, entonces ya es parte de la sanación. Conscientes de que eso es falso, es pasado, ya no es una realidad. Entonces tengo que decidir ya no alimentarlo. Pero cómo hacer eso. Pues no fácil ¿no? pero no es imposible o si sea, es imposible ¿no? complicado uno es el que complica las cosas porque definitivamente cuando hablamos de la meditación es el método por lo menos en Raja Yoga en la meditación que Brahma Kumari se imparte da un método hay muchas, muchos métodos de meditación, pero la raya yoga ¿verdad? es para que recuperemos nuestra auto sobre la vida, que podamos volver a tener control de nuestros sentidos físicos, la vista, el olfato, el gusto, el oído, el tacto, controlarlos, manejarlos nosotros, pero más que esos sentidos, los sutiles, que es la mente, el intelecto y la manera ya nos posicionamos a un nivel elevado espiritual donde podemos observar porque esta meditación es para ser observadores ¿de qué estoy pensando? ¿de qué estoy sintiendo? de las consecuencias que me ha traído ser de una manera tengo esa capacidad de elegir por dónde quiero ir uno elige finalmente uno elige el bueno o el mal camino no depende de nadie ni de los cuates ni de los amigos ni de la familia uno mismo elige por dónde camino el sendero ahí está pero ahí la en encrucijada hay dos caminos ¿Por dónde quiero ir? Quiero seguir con el matate al loma, a la espalda, ¿cómo le llaman aquí? Allá, ¿verdad? Que carga. ¿Quiero seguir con esas cargas pesadas que yo mismo creí o quiero soltarlas? ¿Ah? ¿Qué quiero? Al olvidar, puedo perdonar. Perdono, pero no olvido. Es un dicho. ¿sí? Olvido y ya no sé qué es el perdón. <risa> Automáticamente, mis sentimientos se van a sanar. Porque sé que no es mi realidad hoy que todo lo que viví fue una consecuencia, pero no es mi reina No es parte de mi vida. Yo quiero otra cosa. ¿Quién quiere algo diferente en su vida? A ver, levante la mano. ¿Quién quiere algo mejor para su vida? ¿Para quién va a depender? ¿No? Pero si seguimos haciendo lo que siempre hemos hecho, vamos a seguir obteniendo lo que siempre tuvimos. Es la energía que uno le pone a eso. ¿Saben que el pensamiento es solo una semilla, una energía? Es invisible. Es la semilla de lo que soy, el pensamiento. ¿Y cuánto define mi estado? Y cuando es reforzado, como dijimos ya, ya se vuelve mi naturaleza mi personalidad, entonces ahí me posiciono. ¿Quiero seguir siendo así? ¿Quiero seguir viviendo así? ¿Sí? Requiere coraje, requiere de determinación. La determinación es la fuerza que nos va a permitir movernos. Sí porque sí. Lo hago porque lo hago. Dígame, ¿cuántas veces en su vida han usado la determinación para salir adelante en algo? Para sacar adelante a otros porque más lo hacemos con nosotros que con uno mismo. ¿Cuántas veces su coraje, su valentía ha hecho que otros salgan? ¿Y yo qué? Ah. Total abandono. Vamos a hacer una reflexión. No crucemos las piernas soltemos, soltemos quita suave de fondo yo el ser yo el alma esa energía viviente que se encuentra en el entrecejo atrás de mis ojos como una estrellita brillante puedo verme como esa luz esa luz cuya naturaleza es la calma la quietud la serenidad, esa es mi verdadera naturaleza, le doy permiso a mi mente de sentir esa calma, de distribuirla por todo mi cuerpo físico, de crear un aura de luz a mi alrededor, vibrante y brillante, para crear una atmósfera de calma y quietud, una atmósfera de serenidad. En ese espacio interior de mi ser, en forma desapegada de puedo observar Calmada es mi naturaleza. Respiro lentamente. Al expulsar el aire suelto, dejo ir toda la tensión que hay en mi cuerpo físico. Nuevamente respiro, inhalo calmadamente y expulso el aire con total serenidad, puedo identificar esa naturaleza de mi ser y por un momento me vuelvo un observador de mis pensamientos, de mis sentimientos. Y así como he visualizado a mi ser, en este cuerpo físico y este cuerpo sutil de luz hago presente el motivo la razón de por qué no perdono puede ser una persona puede ser una situación, una circunstancia y en esa calma y serenidad de mi ser envuelvo a ese otro ser de esta luz de quietud y calma sin juzgar de una forma positiva elevada genero los mejores pensamientos los buenos deseos y sentimientos puros hacia esa persona esa situación o circunstancia por un instante, en mi mente, voy a verme a la orilla de un muelle, donde hay un gran contenedor, y tomo la determinación de echar o colocar todo ese desperdicio, toda esa carga que he llevado por tantos años en mi existencia ya sea sentimientos de venganza de rencor de odio tiro todo eso en el contenedor no he perdonado por X, Y o Z razón entonces me doy cuenta todas esas reacciones de irritación ese ego de una falsa identidad van llenando ese contenedor y yo me voy vaciando y me hago liviana y de pronto cierro esa puerta al contenedor y lo dejo ir hasta el fondo del océano ya no existe ¿no? desapareció cómo me siento en ese momento me siento liviano calmado ya no hay forma de retomar esas cargas ese pasado se fue desapareció totalmente de manera que me siento libre totalmente libre hay un nuevo guión en mi vida una nueva puerta se abre para un mejor futuro donde yo misma puedo ser yo potencializando mi ser sintiendo mi verdadero valor entendiendo y aceptando lo valiosa que soy soy un ser de luz igual que mi padre recordándole a él me lleno de sus virtudes y poderes siento como sus rayos de luz me bañan y me hacen poderosas como él soy liviana soy libre me siento nuevamente yo misma en estado original de pureza como alma, un alma bella, un alma sonriente, en su estado en este momento, dense una sonrisa a sí mismas, aprecien su belleza interior, sientan ese valor, de todo lo que los define como seres especiales. Con gratitud, con benevolencia, siendo donadores para otros de este nuevo estado del ser, en donde yo puedo apreciar esa fuerza interior, libre de influencia, porque ya no existe ese pasado ya no hay recuerdos ni memorias simplemente soy un ser libre como un renacer espiritual respiremos profundamente esa calma esa quietud esa serenidad y tranquilidad de mi ser. Tengo las capacidades y habilidades de poder mostrarle al mundo lo grandioso que soy o lo grandiosa que soy en mi autenticidad, en esta verdadera identidad espiritual. Con determinación camino por ese sendero de la verdad, porque la verdad destruye todos los errores. Me siento cómodamente, me lleno esa fuerza interior. Ahora quiero que a quien tengan atrás, en parejas compartan su experiencia, que piensan, que sienten. Pueden voltear las sillas los de adelante para atrás, luego los de allá para allá. Volteen sus sillas, porque si les digo, los de al lado son conocidos. Entonces es bueno abrirnos con personas no conocidas. ¿Cuán feliz soy yo? Piense cada uno, ¿cuán feliz soy yo? ¿Tendré todavía dependencias para ser feliz? ¿Soy feliz si veo que mi hijo está feliz? Yo he oído mucho eso a las manos. Sí. ¿Sí? ¿Soy feliz por X, Y o Z? La felicidad no depende de nadie más que de uno mismo. Y la felicidad tiene que ser así como él, constante. Es una decisión, es una elección de uno mismo. Cuando realmente el perdón se da, pues todo tiene su tiempo. O sea, ser feliz y hacer feliz a otros. Pero no querer dar felicidad a otros siendo el infeliz no llega. No llega. entonces tiene que ser algo que tenemos que cultivar día a día. Porque la naturaleza del alma es ser feliz. No hay otra naturaleza. La naturaleza del alma es ser paz. No estar en paz. Ser paz. Ser felicidad. Ser amor. Ser verdad. Ser pureza. Muy reconocer nuestro valor lo que yo soy cuando logro eso puedo encontrar la felicidad constante y duda que muchos factores sean para ser infeliz pero no conecto con eso una ¿No? hermana que falleció recientemente en octubre quizás algunos ya lo saben pero ella fue una persona que una hermana reactiva desde niña, reactiva contra sus padres, no digamos contra la segunda que era yo, su hermana. Y yo aprendí a convivir con ella. Porque cuando yo no estaba mi papá, las dos estábamos al frente del negocio, con mamá, ella nunca tuvo un puesto superior al mío, pero yo nunca tuve un puesto por ego. Sino porque ahí me pusieron, ¿no? Entonces, manejamos esto juntas, pero en un momento había reacciones como que era tal el sentimiento de rechazo, que yo me esfumara, que me tiraba hirviendo. En una oficina, en una sala de sesión, me tiraba hirviendo así para que me cayera en la cara. Yo hice quite, ¿no? Cuando jugábamos pelota, jugamos matado, no sé si aquí juegan matado. Ya quería matarme, ¿sí? porque era la gorda y yo era delgada. Y entonces sus golpes eran contra de mí. Pero yo aprendí a vivir con ella. Yo aprendí a aceptarla, alcohólica. Eh, to, Todos los sabidos si y por haber tenido en su vida, sumó tres paquetes diarios. ¿eh? Tampoco de uno, ¿verdad? Digo que hasta mató me iba a dar el cigarro. Y casi fue así. Entonces, eh, aceptar a las personas como son. No como uno quisiera que fueran. No, en un momento dado sí le escribí, porque ahí era muy difícil decirle algo. Porque su ego era tan fuerte que uno, hasta sus hijas, y todos sabíamos que nos, que nos iba a contestar. Entonces, le escribí una carta larga, unos años antes, y le puse lo que yo sentía. Nunca me comentó, pero sí la leyó. Sí Entonces, los sentimientos de ella eran, traía en su naturaleza experiencias pasadas de vida, ¿no? Tanta cosa. Pero ¿quién podía tener compasión de ella? Cuando estaba enferma, porque, porque tomaba, porque que le están en la pierna, que, que le daba de todo en el cuerpo me llamaba, él me llama a las 8 de la noche, ella casi me iba a, ir a dormir y dice, inyección! Siempre acudía a mí, cuando estaba en su estado de dolor. Entonces, yo tenía esa actitud con ella, aprendí a amarla, ¿verdad? Porque si no hay amor, no hay perdón. El amor, pero el amor puro, desinteresado, altruista, algo que nace, porque es mi naturaleza humana. Entonces, en Brahma Kumaris, todos los días practicamos eh, espiritualidad. O sea, nuestra vida es una vida espiritual. Y tenemos que llevarla al negocio, a la familia, a todos lados. Porque eso somos nosotros, como pueden ser todos ustedes y yo Eso no corresponde a una persona. Hay que hacer esfuerzos. Entonces, el amor realmente define la capacidad de perdonar. Entonces en la meditación hablamos de ser observador desapegado. Y cuando yo me desapego de situaciones, circunstancias, personas, todas esas escenas, el amor puro nace y hay poder. El amor puro es poder. Es un sentir que vuelve. Bien, ustedes piensen, ¿me ama Dios? ¿Qué respuestas dan a sí mismo? ¿Y por qué? Todo lo travieso que hemos sido. ¿Por qué nos ama? ¿Por qué no está metido en mis historias, en mis cositas? ¿No está metido en mis travesuras? Me ama porque mi padre me reconoce en mis especialidades, en mi belleza, en mis virtudes. Me reconoce como su hija, como alma. Y conoce mi historia. Y me guía para que yo cambie mi historia, para que transforme el curso de mi vida, para que lleve la espiritualidad que vuelva a renacer en espiritualmente. Entonces pues el amor es algo que tenemos que enfocarnos en sentir el verdadero amor. Le dicen las abuelas a los niños, ¿cuánto me amas si los niños abren sus brazos y abrazan a la abuela? Ya, las fundieron. No sé cuántas de ustedes son abuelas, pero ahí uno siente la inocencia de esa expresión sin condición, ya después manipulan a la vuelta porque, porque ya saben por dónde llevarla porque ya los vicios se, se meten aparecen, se posicionan ¿no? es que es así entonces estamos en un mundo vicioso porque tenemos que ser como una flor de loto la flor del otro vive en el fango. Se nutre el fango, pero es desapegada el fango. Se llama la flor de las mil virtudes. Por eso es un símbolo. Es la flor nacional de India. Simboliza desapego y amor. Todo virtuoso. Y vive en el fango. Estamos viviendo en el fango que es el mundo. Pero queremos embarrarnos. Queremos seguir arrastrándonos esas heridas ya no hay que nutrir aquello que no me sirve o ustedes acumulan la basura de un año y hasta después deciden sacar de su casa, no verdad menos la del baño ¿Ah? pero la basura que está aquí pesa, carga entonces, ¿cómo puede haber perdón así? ¿No? tenemos que cambiar nuestra visión nuestra conciencia, nuestras palabras, nuestra interacción de unos con otros. Volvernos apreciativos. ¿Sí? Cuando nos damos cuenta ya perdonamos. ¿Y eso qué es? Ya perdonamos. No hay que hacer esfuerzos. Entonces, emerge esa confianza, interna esa fe, esa seguridad. ¿verdad? de lo verdadero, una nueva identidad, la verdadera identidad de la espiritual. El falso ego, nos va a conducir a todo lo que hay. Ya somos súper experimentados. ¿Sí o no? Súper experimentados. Todos ustedes pueden dar talleres sobre todas esas consecuencias. ¿Sí? Ponernos como modelo de ejemplo, ¿no? Pero ¿cuánto transformamos con esa capacidad interna que tenemos de ser donadores de virtudes, de poderes? Aquello que ese Ser Supremo nos da para darlo a la humanidad. Entonces, podemos santificarnos, no santiguarnos, santificarnos. Ah, okay, pe perdón, ¿no? Volver nuestra santidad a nuestra propia naturaleza. No necesitamos que nos canonicen, porque no queremos ser héroes de este mundo. ¿no? Pero sí hacer que este mundo cambie, porque yo estoy cambiando. Entonces mi mundo alrededor va a cambiar. La culpa, la ira, todo eso se le, lo mandan los niños el egoísmo no lo digamos, digamos es tuyo, no se lo desanar después se pelean porque es, me dijeron que es mío, porque lo voy a compartir ¿No? de hecho, ni este cuerpo es nuestro porque cuando ya le toca extrema unción ¿qué pasa? o se crema o se entierra nos pertenece yo veo las pertenencias que dejó mi hermana, son carga para sus hijas. Como algo que, ¿qué hago con eso? ¿Qué hago con eso? Ahí hago cuidado con una cosa. ¿Qué hago con eso? Mejor ni piensan, no quieren pensar al respecto. Solo lo que es útil, para el resto. ¿no? Entonces, se ve el cuerpo y todas las pertenencias serían de ella, ¿no? Las pudo poseer, pues en su mente, en su ilusión, en nuestra ilusión creemos que poseemos. ¿Sí? Dice: El que nada posee, nada pierde. Me encanta ese hecho. Porque si yo no poseo un ser humano, tampoco lo puedo perder. ¿Sí? Entonces, relación de amor, relación virtuosa, poder vernos unos a otros a los ojos. Expresar la sonrisa, ser naturales, maravillosos. ¿Qué piensan ustedes? ¿No? Ser auténticos. Siempre tratamos de ser como nos dijeron que fuéramos. Y ahí están lo resultado, ¿no? los resultados: modelos, patrones. ¿No? En nuestra Entonces es lo que tenemos que reencontrar, revalorar, reposicionarlo no por él, sino porque realmente es lo que es útil para nuestra vida, para la vida de quienes nos rodean. Y ahí la felicidad, la felicidad es un resultado de ¿no? él. Ven que la pureza es la madre, la paz y la felicidad. Entonces, la pureza de pensamiento, la pureza de palabra, la pureza de acción, la pureza de interacción, la pureza de conexión. ¿Sí? Ahora dicen 100% natural. ¿Ah? ¿O se nos obvian, verdad? Ahora ponen vegano y ya se cree ciegamente que todo está incluido ahí igual. Entonces, nuestra tendencia es buscar eso entonces volver a alinearnos con lo que es esencial lo que es importante entonces vamos a ahorrar mucho tiempo la energía que tenemos en el desperdicio en esos sentimientos en esos resentimientos ya no va a estar ahí entonces, automáticamente recuperamos como usted dice la respiración ahora está sentada casi en el rincón de adentro de pronto hasta se viene a vivir aquí y tiene un ah, cuartito vivir a la casa en la casa la vida, aquí en el quiero vivir aquí, quiero vivir aquí. Sí. <risa> se dan cuenta o sea, son ejemplos vivos de cosas prácticas en Palma Kumari se enseñamos a hacer cosas prácticas no es ilusorio no es no vamos a sacar el domingo, ¿no? si sí, decimos no un shanti pero práctico práctico, conciencia el mundo es inconsciente el mundo está ciego atrapado con sus cinco sentidos en el mundo materialista y de hecho tenemos que interactuar con la materia pero no la poseemos no dependemos tenemos no que ser responsables, cuidarla. Entonces, ¿qué quiere decir responsabilidad? La habilidad de responder a personas, situaciones, circunstancias. Entonces, volvernos responsables. Asumir esa responsabilidad uno. Y el primero que se tiene que perdonar es uno mismo. Porque si yo no estoy, nada se hubiera sucedido. <risa> Si ya no está, nada de eso hubiera sucedido sí Entonces, perdón, alma mía, perdóname. ¿Sí o no? Se van de viaje y ya no están ¿Sí? Quedó un vacío, ¿eh? Regresan y vuelven a traer las samskaras, las personalidades y la interacción. ¿Sí? El hermano Ken siempre dice, ustedes ¿no conocen a Ken algunos de los libros, Ken no dice, ustedes son más felices cuando me voy o cuando regreso. <risa> Preguntémosle a la familia. ¿no? ¿Sienten libertad ¿no? cuando uno es así como aprensivo, dominante? insoportable. ¿Sí? De manera que es cuestión de, de reflexionar, de poder verdaderamente volver al estado verdadero. Y todos no hay edad para eso. Todos tenemos ese derecho como hijos de Dios ser supremo. Y nos hace semejantes a qué significa eso. Que Eres todo virtuoso, todopoderoso. Pero para ser semejante tengo que imitar. Ahí sí es un buen papá para imitar. Definitivamente no. Porque si él tuviera un poquito de apego hacia mí, se estropea su estado. Ya no puede ayudar a la mamá.